buenas de la mañana el día de hoy estamos a menos 23 grados una cosa buena que veo positiva dentro de esto es que la sensación térmica siempre la sensación térmica la vas a encontrar acá feels like se siente como menos 23 quiere decir que no hay nada de viento El día vamos a llevar a Luca con el abuelo y vamos a dar una vuelta por la ciudad mientras respondo tus preguntas. Vamos. Pero antes, mira ah, por las dudas que si tenía quedado con el pendiente, todavía no veo la mesa. Oh, oh, baby, don't cry, don't cry. El nevó mucha cantidad, pero nevó todo el día, así que como el día está despejado y no nieva, la gente aprovecha hoy y saca toda la nieve de sus cuadras. Vine a dar una vuelta al edificio de la legislatura. Vine a dar una vuelta al edificio de la legislatura. Vine a dar una vuelta al edificio de la legis el edificio legislatura legislatura legislatura. Vine a dar una vuelta al edificio de la li le legislatura la legislatura legislatura hay que aquí, pagar pero bueno me, buena onda me dieron media hora gratis no sé por qué pero bueno aceptada ¿Te acordás que acá vinimos en Navidad? Oh, eh, je, je. Hola, amiguito. Te decía, lo único que hay mucho ruido por esa máquina. Pero acá vinimos en Navidad. No sé si te acordás. Lucas jugando acá atrás. Las luces navideñas. Y me va a seguir pasando que se me muere la batería del teléfono. Huawei. Ahora el, el bueno es el que le cambié la batería, ¿viste? Este es el iPhone que tengo acá usando ahora. Pero bueno, seguro vas a escuchar un poquito el sonido diferente. Pero bueno, le quería mostrar. Este es el edificio de le Legislatura. <ríe> no me sale, loco. Este, este es el edificio de le Legislatura. Este es el edificio de Legislatura. Este es el edificio de legislatura, el de acá atrás, y cuando sea verano, primavera, te voy a traer por estas partes así, con hielo, esta parte de abajo, es agua, y ahí los niños corren, juegan y demás. De pasar esto me gustó. Este botón apretas, te comunica con la policía directamente. en la cámara ahí. Cualquier emergencia, apretas ahí. Está bueno, no lo había visto. Vamos al auto. Recapitulemos. Quería mostrarte y quería contar un par de preguntas ahí en el edificio legislativo, sentado acá, recul, cool, como hice siempre. Con un cafecito y responderte alguna de las preguntas. Ahora estamos a menos 25. Se siente bastante. Si estás más que nada afuera por, un, por bastante tiempo. En todo el centro hay que pagar eh, por estacionamiento. Creo que son como tres dólares, tres horas, algo así. No, no, no sé bien. Pero bueno, eh, te dan la opción de media hora gratis. Así que me dieron media hora gratis, yo no aguanté, la verdad, ni 20 minutos afuera. Así que bueno, vamos a casa para contestarte alguna de las preguntas y respuestas. Nos tomamos un cafecito ahí. Uf, a manejar. <ríe> ah, más fresquito, ahora sí. Ay, qué rico. Ok, preguntas que me mandaron por Instagram, vamos a empezar. Muchos me preguntan sobre el idioma español, que no saben inglés. Por ejemplo, Sole, Ignacio, otra chica, Riojana, que tiene un blog también en Brasil. Me pregunta si mi esposo no sabe inglés, pero tengo ganas de ir, ¿cómo puedo hacer? Uno puede venir acá con inglés, sin inglés, es como un país normal. Como, por ejemplo, voy a Alemania y no hablo alemán. ¿Qué quiere decir eso? Que no me voy a hacer entender al 100%, ni tampoco voy a entender, ni siquiera un 50%. Si vas a un país donde no hablas el idioma, vas a vivir igual, vas a caminar por las calles, vas a pedir un café, vas a pedir una hamburguesa, lo que quieras, pero no te puedes hacer entender al 100% y ahí se complica un poco el tema de también conseguir el trabajo. Aparte por las visas de trabajo, por el tema del idioma, porque por ejemplo necesitan una secretaria o un secretario para trabajar en unas oficinas, y no va a poder tener el teléfono porque necesita entender el idioma para hacerte entender y para poder la, eh, tener un buen laburo. Creo que me, me explico, más o menos. Ignacio, en las escuelas se enseña en español, además supongo que es del idioma francés e inglés. Y eso es lo que le estamos pensando a mandar a Luca, eh, una escuela bilingüe. Francés solamente lo necesitas cuando vivís del lado de la parte francesa, donde está Quebec, Montreal... Ahí sí necesitas francés para hacerte entender. Si no, con el inglés está, está perfecto. Iván, quería saber cómo es el tema del frío, si estabas acostumbrado o no te gustaba. Eh, gracias por los por saludos. Eh, Desde 1999 vivo en el Caribe, Cancún y Playa del Carmen. Así que di una vuelta total. Igual en mi último barco había visitado Alaska, había visitado parte de Escandinavia donde hace bastante frío. Eh, y traté de forzar un poquito el que mi cuerpo se acostumbre un poquito más. Es lo que sigo tratando de hacer ahora. Yo cuando llegué acá. Jodiaba el frío, aparte vine de diciembre del 2019, donde hacía récord de frío. Hasta se sorprenden acá porque a lo mejor salgo en busito, o salgo sin guantes, o sin, sin gorro. Lo que pasa es que trato de forzar a que mi cuerpo se acostumbre al frío. Gustar, no creo que haya un alto porcentaje de, de que guste el frío. Bueno, por lo menos a mí. Pero el frío frío, como, hay, como es acá y por largo tiempo la verdad que no, no te gusta se vive y te acostumbras a porque es parte de, pero por ejemplo como siempre digo, en Playa del Carmen donde viví mucho tiempo, yo usaba uniforme, pantalón largo y la gente a veces se quejaba de que hacía calor entonces siempre la gente se queja de algo o que hace calor, o que hace frío, o que llueve, o, o que la humedad del clima donde estés te vas a quejar, si hace frío te abrigas, si hace calor, sorcito y remerita y hojotas y sale esa. Fiorella me pregunta ¿es difícil conseguir un alquiler? es como en todos lados, depende de la persona que te alquile, te piden los papeles que necesitas, y los documentos y demás que te puedan pedir, eh. ¿qué significa el tatuaje que tenés? el tatuaje que tengo acá es eh, la rueda del karma en el brazo izquierdo tengo un, un atrapasueños es un símbolo que me ha, desde chiquito siempre me, me acompañó acá tengo la santa muerte del otro lado tengo un hamsa adentro del medio dice jai, que significa vida en hebreo y también lo hice como para balancear un poquito ya cuando estaba más grande, balancear el tema de la Santa Muerte con la vida. MTC, Titi, fue la temperatura más baja que te tocó vivir. Eh, fueron los menos 41 grados el año pasado, justo apenas llegué, por eso también fue un poquito complicado llegar porque yo llegué. Y a los 2 o 3 días, menos 41 grados con una sensación térmica de menos 56 fue récord mundial de la historia también Diego me pregunta sí o sí, tenés que tener auto para vivir en Edmonton Igual que en todos lados, tenés los colectivos, tenés pocos taxis, eso sí Acá sí funciona el Uber y el auto, bueno, lo que es es comodidad Lo que sí veo, a diferencia, por ejemplo, mucho de Playa del Carmen y de Rosario La gente no camina mucho acá, será por el frío, será por el clima, pero por comodidad La mayoría de la gente en auto tengo a Lucas que me preguntó sobre revalidar las materias eh, por el inglés y la licenciatura. Todo ese tipo de preguntas, de papeles y requisitos, aparte de que podés verificarlo al 100% en Canadá.ca... Tenemos nuestro amigo Arturo de CB Migration Canadá, que acá te voy a dejar el link del video que hicimos juntos, donde puedes sacarte algunas dudas y la primera consulta que le puedes hacer es gratuita, así que especificar la pregunta que necesites que te puede guiar y, y ya si quieres trabajar con él de representante, ahí ya te va a decir los precios y diferentes eh, formas que él tiene para ayudarte para emigrar. Arturo me pregunta, ¿tener ciudadanía mexicana te ayudó algo para los papeles de Canadá? Yo no tengo ciudadanía, tengo residencia mexicana, no tengo el pasaporte mexicano, teniendo el Pasaporte si sí te ayuda, porque hay muchos arreglos que tienen en México y Canadá. Última pregunta, Mariana dice, ¿cómo va el tema de los papeles? Y si tenés pensado laburar en algo. Después del biométrico y del examen médico que hice, no me han respondido todavía. Espero que se haga pronto, pero por lo menos empezó a avanzar el tema de mis requisitos, mis papeles. Así que eso me mantuvo un poquito más tranquilo. Es cuestión de esperar, por lo menos lo que te digo, avanzó el proceso. El tema de laburo, la verdad... Primero voy a buscar en, en algo de lo que es mío, que es hotelería, relaciones públicas o servicio al cliente, recepción, eh, algo que por lo menos con mi experiencia me sirva, los dos idiomas que tengo y, y la experiencia que tengo. Así que hay muchos hoteles por acá, por el centro, y también por los alrededores, así que a lo mejor eh, en un futuro cuando tenga mis papeles ya puedo empezar a aplicar. Pero sí, cuando, cuando salgan los papeles, el tema es primero buscar algo de lo mío y después en realidad de lo que sea, de, de algo, ya te vas a enterar cuando sigas el canal. Así que bueno, terminamos por el día de hoy con las preguntas. Espero que te haya gustado. Vamos a hacer más preguntas. Espero que te esté gustando los videos que estoy haciendo. Muchas gracias por estar como siempre. Te agradezco y por seguir viéndolos y por seguir compartiéndolos. Acordate, si podés ver las publicidades, son 5 o 10 segundos de tu vida que te pido para que por lo menos eh, sacar algo con los videos. Así que te agradezco una vez más, mi nombre es Chelo, soy de Rosario, Argentina, estoy acá en Edmonton, muchas gracias por tus preguntas, tomarte tu tiempo para verme, avanti antes y avanti siempre. Nos vemos.